y todavía mantiene o ha seguido verdad mantener una muy baja, baja una ocupación baja, hospitalaria ocupación hospitalaria lo que quiere que la cantidad de, de, de personas en la provincia de Duarte que ha estado contagiándose y que ha estado eh, verdad eh, teniendo que ser ingresada es muy baja y qué bueno ojalá que nosotros eh, sigamos con ese mismo ritmo pero pero eso no quiere decir que podamos nosotros tal vez exhibir la irresponsabilidad que hemos estado exhibiendo en momentos determinantes de esta pandemia. Claro, claro. Así como lo decía el doctor, debemos seguir cuidándonos, debemos seguir utilizando las mascarillas, el distanciamiento físico, evitar esa aglomeración de personas que hemos visto nosotros y que vemos a diario. En múltiples lugares de aquí de San Francisco de Macorís. Por eso le decía al doctor, doctor, ¿se está haciendo, se sigue siendo estricto con el cumplimiento de los protocolos? Él me decía que sí, pero ojalá que, doctor, que se, se intensifique en la supervisión eh, y evitar que la gente siga aglomerándose para evitar lo que está pasando claro. precisamente en este momento en el Gran Santo Domingo. De 10 centros eh, de salud en Santo Domingo hay siete son privados y tres eh, públicos, ya está agotado el 100% de las camas para, para COVID, COVID que tienen. Entonces, eso es peligroso y eso es preocupante, porque estamos eh, ya en medio de un rebrote del COVID-19 en la zona del Gran Santo Domingo. Así es, Víctor, y es una situación lamentable, después que estaba tan controlado y con las esperanzas de las vacunas, que ya pues la mayoría de la población había acudido a, a o una gran parte de la población eh, eh, sobre todo los adultos mayores habían acudido a vacunarse con fe y con aras a salir airosos de esta y de esta jornada y de esta pandemia y resulta y acontece pues que incluso especificaba el ministro de salud en una nota de prensa que, que emitió el ministerio en esta mañana que el problema radica en que los adultos jóvenes no han querido acudir a vacunarse. Entonces estos han propagado, por así decir, aún más el virus y esto nos ha hecho aún más difícil la lucha contra este virus que tiene azotándonos ya más de un año. Pero no podemos, entiendo yo, Manuel y amigos televidentes, no podemos esperar que realmente que esto pueda irse, irse lo de las manos una vez más. De alguna manera hay que buscar la forma para que la gente entienda, para que nosotros entendamos la importancia de, de inocularnos, la importancia de vacunarnos para evitar, porque es lo que dice todos los días eh, eh, Alicia Ortega, que sigue que vive promocionando este este, este este este artículo que es el uso de las mascarillas. No es que si usted se vacunó, aún con las dos dosis, usted tiene, existe la posibilidad de que vuelva, de que se, de que se, usted afeche, se, contagie. se contagie del COVID 19 Ahora, las posibilidades de que haya que ingresarlo, de que haya que entuarlo, son muy mínimas porque usted está protegido. De alguna manera lo está, lo está protegiendo esa vacuna que nosotros no estamos, que no están colocando. Pero usted puede seguir propagando el virus. Exacto. Y pero entonces, pero debemos, debemos cuidarnos, debemos evitar contagiarnos para que, que llegue el momento que va a llegar el momento en que pueda, no pueda ser un peligro, mientras mayor cantidad de dominicanos nos vacunamos mayor es la posibilidad de que podamos ya en su momento dejar de utilizar esto y que podamos volver a compartir como lo hacíamos antes, pero mientras los mínimos seamos los que estemos vacunados, las posibilidades van a ser mayores de que no salgamos de esta situación eso es así Víctor y, y... Bueno, aquí, como nos explicaba ahorita el, el director provincial de salud, el doctor Luis Rosario, ha habido una gran aceptación de la población, por así decirle, a, al proceso de vacunación, con uno en promedio 5.000 vacunados al día, entre 4.500 y 5.000. Es decir, Víctor, para el número de nuestra población es, es una buena cantidad, un número muy importante. Estaríamos hablando que si se lleva ese ritmo, en unos 10 días habría un, una, unos 50.000 vacunados, habitantes, vacunados, y en unos 20 días, pues, ¿verdad?, bueno, alrededor de unos mil lo que estaríamos hablando ya de casi el 50% de la población, por lo menos del municipio cabecera San Francisco de Macorís. Así es que seguir exhortando a la población que acuda, pues, a vacunarse, a colocarse esta vacuna que, como nos explicaba el doctor, la Sinovac es la que menos reacciones tiene. Y, y, y así lo ha demostrado, quienes se le han vacunado no le da ni siquiera a veces ni, una, ni un dolorcito de cabeza. Sin embargo, hay otras que conllevan a, a, a hasta procesos de fiebre y demás. Pero usted no debe temerle a eso, porque Porque todas las vacunas dan una reacción. Claro, pues normales, Toda hasta la de la influenza que usted se ponga le da gripe. O sea, eso es normal porque es algo que le están colocando a su cuerpo, al que su cuerpo tiene que crearle, valga la redundancia, los anticuerpos porque eso es lo que se quiere. Si a usted no le hace nada, pues quiere decir que usted no está creando el anticuerpo, entonces vamos a, a, a vacunarnos, no, no, no tengamos miedo a esto, sigamos usando la mascarilla, guardando el distanciamiento social, porque no quisiéramos que ya a la puerta, al umbral ya de la salida de esta pandemia, pues volviéramos para a, atrás y, y, a, a y menos, volver a lo a mismo. A mí hay algo que me preocupa y es que nosotros vemos cómo los diversos medios de comunicación pues, difunden estas informaciones eh, muy reales de cuál es la, la, la situación al momento del COVID-19, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo. Eh, Estamos hablando que de 10 centros de salud eh, en, San, en el Gran Santo Domingo tienen ya el 100% de las camas ocupadas. Uno, o sea, uno usted de ellos, que vive en la capital, se enferma ahora... Y no, y no hay una cama porque... claro, bueno de hecho veíamos nosotros imágenes como eh, murió una señora y sus hijos muertos locos buscando un espacio para que eh, por falta de oxígeno al final eh, falleció, o sea son situaciones que nosotros vimos en marzo, abril mayo, junio, esas situaciones que no quisiéramos volver a vivir otra, otro momento como ese, pero decía que vemos la información como la dan a conocer los diversos medios y sabe qué va a pasar eh, Víctor, que esos enfermos que están en en Gran Santo Domingo, lo van a trasladar a los donde haya camas disponibles claro. para COVID. Y esos enfermos van a ir llegando a Santiago, a San Francisco, a los centros de COVID. ¿Y qué va a pasar? Cuando lo de aquí también se empiecen a enfermar, ya lo de nosotros lo vamos a encontrar mm. lleno también. Lo, lo que, lo que quiero decir Hay que, que evitar que, llegar ahí. Lo que quiero decir, Manuel cuando vemos las informaciones que, que se dan a conocer, eh, muy reales, que es la, la real realidad, como, como dicen algunos, es, ahora la pregunta mía es, ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se ha hecho para contrarrestar, para que ese tipo de situaciones no se den? Ahí entra entonces nuestra responsabilidad de manera individual y ahora yo le han echado de manera familiar. Es una irresponsabilidad ahora familiar, porque decíamos hace unos días que esos jóvenes, de los cuales entendemos nosotros, todavía podemos tener control e inducirlo eh, y llevarlo a que puedan vacunarse, porque son, lo, lo, son los principales transmisores en este momento, Emanuel, de, de, del contagio del COVID, porque son los que están eh, participando de, de, de las actividades eh, masivas. y cuando yo es este ¿qué, Exactamente. ¿qué, está haciendo, ¿Qué están haciendo las autoridades? Para mí, yo digo, bueno, en ese sentido yo no creo que muchas cosas, porque yo veo anunciando eventos multitudinarios, eventos artísticos. Que no se debiera, si todavía. En altos de chabón, y promoviendo en otros lugares. Y promoviendo reinicio de docencia también con esta... Son permitidos esos eventos artísticos para que la gente acuda, que no hay ningún control, que aunque diga que la, que la participación... Es dosificada, no, es un 60, es un 40% o sea, por mentira, de la nunca, de vemos, nunca vemos o sea, eso entonces, No hay entonces, control de Victor, eso Víctor, usted le dice, un 60% va a coger el teatro entonces, Y los 60 se sientan exacto, juntos, entonces, ahí pegados Lo importante es no permitirlo hasta que nosotros salgamos de esta situación Y eso es que usted ibas a mencionar, Emanuel El mejor ejemplo es que, que voy a ponerlo de ejemplo Porque no nos damos cuenta Yo no sé si usted se dio cuenta que en el Miss Universo El abrazo que se dan a dos Miss cuando la van a escoger es lo hicieron a distancia, una aquí la otra allá, sí. pero sin embargo cuando le pusieron la corona, ahí se apiñaron toditos y se abrazaron. Entonces, ¿de qué COVID usted me está hablando si usted no sabe llevar entonces, el protocolo? Entonces, entonces... Eso, es, eso es un ejemplo que usted está dando y tú vas a mencionar la intención, el interés y los intereses, valga la redundancia que hay, de que hay que volver a clase, hay que volver a clase semipresencial y presencial, cuando yo entiendo, yo, su alma, no hay la más mínima condición. No hay condiciones para reiniciar. Y esa la rebrota docencia. que en Santo Domingo, No hay condiciones. y por todos los lados, o sea, yo quiero saber que me digan... Y si es el martes es, que inicia la docencia. Sí, sí. ¿Cuál es el interés, cuando estamos un mes y días, de concluir este año Ni escolar? Ni un marido, porque sábado y domingo no se da clase. ¿Por qué no esperar, por qué no esperar que pase el año escolar y el tiempo de vacación de los dos meses... Tiene las autoridades para preparar las escuelas y preparar las condiciones, si es que están dadas. Porque mientras esta no esté, eh, estemos poniendo en riesgo la vida, yo no creo que haya condiciones Victor, para, para volver no a la escuela. No hay ni siquiera. Miren, no hay ni siquiera un 10% creo, por ciento de la población vacunada y con la creo, dosis, De manera correcta, yo creo que de manera correcta, el ministro de educación, Roberto Furcal, está. Eh, manteniendo la posición, que desde mi punto de vista es correcta. Hay tres eh, eh, comisiones, por decirlo de alguna manera, que es el Ministerio, el Ministerio de Salud, el Gabinete de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación, son las tres eh, esas tres comisiones, por decirlo de alguna manera, que toman la decisión de si se regresa a clase, semipresencial o presencial. El Ministro de Salud dijo ayer que está en manos del Ministerio de Salud y el Gabinete de Salud eh, esa, decidir... Esa autorización. Decidir... ...pero yo soy el ministro de salud... O sea, están diciendo, yo, me estoy, ...yo estoy interpretando eso... ...como él, él sabe que no hay condiciones... ...entonces, ok, decidan ustedes... ...se quitó y muerto... ...correctamente, ¿Y qué, y qué bueno es que hay condiciones? no hay condiciones... ...porque ¿no hay condiciones, Víctor, si, mañana ligera, si mañana dijera... ...si mañana dijera el ministerio de salud... ...que se puede regresar... ...y pasar lo peor, Dios nos libre... ...y pasar lo peor, entonces son ellos los responsables... ...de lo que pueda pasar... ...señora, no hay condiciones para mandar los niños... ...a la escuela, falta un mes y días... Vamos a dejarlos en la casa y cuando estén de vacaciones, entonces esos dos meses y días, entonces tiene todo para eso: prepararse. educación, salud pública, para acondicionar y preparar los planteles escolares. Que hay cientos y cientos que hay que, hay que prepararlos, hay que ponerlo en acondicionarlo para que haya, para puedan regresar. y sí, que, que si han sido tan exitosas, como dice el mismo Ministerio de Educación, claro. las clases a distancia. Claro, ¿Qué pues, problema hay de que por un mes, por un mes, ya usted no pueda terminar claro. la docencia de manera virtual? Entonces vamos a... Arriesgando la salud del pueblo vamos completo. Vamos a debaratar, como decía eh, alguien, a debaratar con la mano, con los pies, lo que hicimos con las manos. Claro. Vale. y estábamos hablando con el, con el director de salud y nos dijo que la positividad en San Francisco de Macorís está en un 11%. Sí. Y se dice que debe estar bajo, un, bajo de un 5% para poder iniciar la docencia. Entonces... Entonces no estamos cumpliendo nada de lo que dice ni siquiera la OMS y lo que ha dicho la misma Salud Pública. Entonces, ¿por se qué el ministro de Educación dice eso? Porque hay protocolos de manera estricta que hay que cumplir donde hay lugar, ciertamente, hay lugar y por eso se han, se han aperturado de manera semipresencial, que, que tiene la categoría, debe estar un porcentaje por debajo para que, Sí. Pudiese, se pudiese volver de manera semipresencial, que es un tema que no es de educación, es un tema de salud pública. Pero que se Entonces, ha dado en esos casos, claro, esto, porque ha sido para ensayo, exacto, que han hecho en esos son municipios, excepciones, excepciones sí. y que se ha dado que hay municipios que han tenido que volver a cerrar. Sí, pero decir que vamos a volver a las aulas de manera semipresencial y o presencial, de manera general, yo no creo no, que haya la más mínima Pero el, el mejor para caso eso. fue cuando abrieron los primeros 14 municipios que tuvieron que cerrar cinco a las pocas semanas porque hubo un rebrote. Entonces, ustedes no pueden hablarnos. Si ustedes han visto que en la práctica le ha dado estos inconvenientes, que esto ha sido, ¿verdad?, como prueba piloto para ver cómo reacciona, y ahora mismo con este rebrote, en pleno pico de una tercera ola de contagios del COVID-19, y con un por ciento de la población, que apenas un 20 por ciento se ha vacunado con la primera dosis, y no llegamos al 10%, es un 8% que se ha vacunado con ambas dosis, es decir, no tenemos condiciones para iniciar una docencia presencial faltando un mes para culminar el año escolar. Para para Para dañar, complacer un grupito, para, claro, porque eso son presiones de un sí, grupito que Para hay ahí. dañar, para dañar, lo que con tanto esfuerzo... Se ha logrado, recuerden que eh, había la disyuntiva, que si habrá o no habrá clases, se tomó la decisión de hacerlo de manera virtual, se hicieron grandes inversiones y yo creo que ha, claro. ha sido se han dado muy buenos resultados porque no todo se ha perdido, no todo se ha perdido. O sea, se ha mantenido de manera exitosa y ha sido reconocido tanto por el sector privado como el, como lo, como el trabajo de las autoridades. No veo inconveniente Entonces, entiendo, en que lo claro, terminen virtual el año ya. Exactamente. no Y después yo me gustaría saber realmente... Cuál es la intención, cuál es el interés, cuál es la presión que hacen esos sectores para que se regrese a clase. Oiga, eso eso eso esas es inversiones, guárdalas para el año que viene, para que la, se pueda ver así, claro, en sí. dos o tres meses